Hola a todos, gente, soy Fe y estoy con un tutorial que en este caso les voy a enseñar cómo conseguir una beta key para el Smite en la PlayStation 4. Es tan simple como dirigirse al link que les voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, una vez entran al link, le dan tienen que suscribirse al canal de Smite, solo le dan a YouTube, les va a dirigir al link, se van a suscribir. Después que están suscritos, le dan a verify para verificar en las cacas y una vez eh, seleccionado nuestro canal de YouTube van a tener que seleccionar su país. Que esto creo que no sé, es cosa al pedo. Y acá te dan el código, es tan simple como eso. Y para, ah, para activar el código tienen que ir aquí, van a entrar en la página yo no tengo cuenta de playstation pero supongo que inician y tan simple como eso les muestra dónde, dónde poner la key. y también están regalando un skin para Nua, creo que es una diosa, no sé y el procedimiento es el mismo, le tienen que dar a verificar o sea suscribirse al canal, como ya están suscritos no necesitan suscribirse pero le dan a verificar otra vez ponen su canal el que se hayan suscrito, evidentemente seleccionan su plataforma en este caso PC, no, o sea, ustedes PC4, yo PC, le dan a submit y listo, le da el código. Eh, la, la beta creo que empieza el 22 si no me equivoco, y en el futuro va a ser gratis el juego. Bueno, gente, hasta acá llega el, el tutorial, espero les sirva, espero lo usen y nada, nos vemos en el próximo video, chao. We'll <music> be